Pues yo soy Cándido Sánchez, eh, llevo trabajando en la docencia desde 2003, soy especialista en Educación Física y empecé con la tutoría hace unos tres años. En el tiempo de todo el tiempo anterior de Educación Física, pues mi trabajo siempre ha, ha estado basado en el aprendizaje cooperativo, hemos tenido un grupo de investigación en Zafra durante cinco años y es la base de, de mi trabajo. Pues utilizo el ABP en las aulas porque supone una motivación y el hecho de que los niños ya estén motivados para aprender ya es un punto importantísimo y supone una motivación para mí también porque cada proyecto viene siendo diferente, va descubriendo nuevas cosas y para los niños porque se sienten mucho más partícipes de su aprendizaje porque tienen posibilidad de, de elegir qué aprender, qué no aprender, aunque después la función del maestro tiene que ser seguir guiando. Sí, están, están con muchas más ganas y, y además yo creo que se desnudan también un poco a nivel metafórico porque sacan cosas suyas que de otras maneras es mucho más difícil. Además también da pie, mucho a lo que estamos hablando, al, el aprendizaje cooperativo da, da pie a... A potenciar otras habilidades que de otra manera serían mucho más complicado La comunicación, el llegar a acuerdo el respeto entre ellos. Pues el ABP del sistema solar consistía principalmente en contestar a una pregunta, que era: que ¿por qué hacía más calor en, o por qué hace más calor en verano que en invierno? Claro, para llegar a esa pregunta necesitamos tener unos conocimientos, necesitamos saber eh, cómo funciona a grandes rasgos el sistema solar. ...la distancia entre planetas... ...y con motivo de esa pregunta... ...pues se va desgranando se va desgranando cada concepto... ...incluso van surgiendo conceptos nuevos... ...debido al proceso de investigación... ...y bueno, encontrar... ...¿dónde lo pueden encontrar?... ...lo pueden encontrar en... ...en, ¿En Marcha con, en, en marcha con las ...y después la verdad es que el ABP ...pues yo voy buscando información por internet o de libros, y voy seleccionando y a raíz de ahí voy formando cada, cada proyecto. Pues yo creo que es fundamental, esto que estamos hablando, estar, estar bien formado. Y estar bien formado para darle una educación de calidad a los niños, lo primero, y después para que el profesor esté totalmente convencido de lo que está haciendo y pueda defenderlo pues, ante padres, ante compañeros, porque también es importante eh, enseñar o hacerle ver a los padres, que no es un invento, que estás levantado por la mañana y, y hoy voy a hacer esto, sino que está fundamentado en, en, teoría, en teoría pedagógica. Y, y una vez que estás formado y hace los primeros cuatro o cinco proyectos, ya los demás eh, salen solos. Vas caminando por la calle, ves una situación y dices, ahí hay un proyecto. O estás leyendo un libro y dices, ahí hay un proyecto. Después ya surgen con, con relativa facilidad. Pues yo lo animaría Diciéndole a, a los compañeros que tengan confianza en ellos mismos y, y no teniendo miedo a meter la pata porque claro en, el, en ese proceso hay muchas veces que metes la pata, que cometes errores pero verlo como una oportunidad de aprendizaje ese, ese mismo error y entonces simplemente si lo ven yo creo vamos yo estoy convencido de que merece la pena y tanto para los alumnos como para los profesores y hay que en ese aspecto hay que es un poco arriesgado y, y ya sí, eso sí siempre con lo que estamos hablando con la formación de vida